vigésimo Capítulo Provincial de México Occidental, Generando Vida ¿Qué sucede en el capítulo provincial? Al iniciar el capítulo, se aprueba la Ley Orgánica, que es el conjunto de normas que rigen el propio capítulo. Como una primera tarea, se recibe el informe del hermano Miguel, que presenta a toda la provincia. Es una evaluación de nuestro caminar de estos últimos tres años. Después, viene el cambio de provincial, donde agradecemos al hermano Miguel por estos seis años y recibimos al hermano Luis Enrique quien asume el servicio de provincial con su invitación Generando Vida. La segunda tarea es acercarnos con el corazón abierto y dispuesto para escuchar la voz de Dios y señalar las acciones prioritarias que descubrimos para generar vida en nuestra provincia. Y la tercera tarea es nombrar al Consejo Provincial, que son los hermanos que apoyarán al hermano Luis Enrique en el acompañamiento y animación de nuestra provincia.